El nombrado Heriberto Javier dijo que está preocupado por el foco de contaminación que hay en la urbanización Toribio Peantini A causa del cúmulo de basura Amor y soluciones que mande de cuatro hombres y un camión para que recojan la basura que está en el suelo Y ahora tiraron un animal que no se sabe lo que es porque es un animal fuerte, no sé si ha aventado que está o que es Pero está casi mental, ya ustedes saben Y la basura está por doquier, todos los zafacones ya están llenos por favor le pedimos al síndico Ale Díaz también que nos ayude, que tome carta en el asunto. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.